Toma distancia de personas que nunca admiten que están equivocados y siempre tratan de hacerte sentir que todo es culpa tuya. Las relaciones interpersonales son una parte fundamental de nuestras vidas y, por supuesto, siempre esperamos tener relaciones saludables y positivas con aquellos que nos rodean. Sin embargo, en ocasiones, es posible que nos encontremos con personas que no son saludables para nosotros y que pueden afectar negativamente nuestro bienestar emocional. Una de estas personas puede ser aquella que nunca admite su error y siempre trata de hacerte sentir que todo es culpa tuya. Este tipo de personas suelen ser manipuladoras y tienen un patrón de comportamiento tóxico. Siempre buscan hacerte sentir culpable, aun cuando no tienes ninguna responsabilidad en la situación. A menudo, estas personas no son conscientes de su comportamiento o simplemente no les importa cómo afectan a los demás. Sin embargo, lo que es seguro es que su comportamiento puede tener un impacto negativo en tu autoestima y en tu bienestar emocional. Por eso, es importante tomar distancia de estas personas y proteger tu salud emocional. Aquí hay algunos consejos para hacerlo. Reconoce el patrón de comportamiento. Si te sientes constantemente culpable y haces todo lo posible para complacer a alguien, es probable que estés lidiando con una persona tóxica. Toma nota de sus acciones y comportamientos para que puedas identificar el patrón de comportamiento y reconocer cuando estás siendo manipulado. Haz una lista de tus valores. Antes de tomar distancia, haz una lista de tus valores y de lo que es importante para ti. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y a recordar por qué estás tomando esta decisión. Establece límites claros. Si decides seguir en contacto con esta persona, es importante establecer límites claros y comunicarlos de manera efectiva. Dile a la persona qué esperas de ella y cómo desea ser tratado. Si no respeta tus límites, es hora de tomar distancia. Mantén una comunicación clara y directa. Si te sientes incómodo o herido por algo que la persona ha dicho o hecho, habla directamente con ella sobre tus sentimientos. Es posible que no se dé cuenta de lo que está haciendo o que no entienda cómo afecta su comportamiento a los demás. Al comunicarte de manera clara y directa, le estás dando la oportunidad de rectificar su comportamiento y de mejorar la relación. No te sientas culpable. Es importante recordar que no eres responsable de la forma en que la otra persona se comporta. No te sientas culpable por tomar distancia o por decir no cuando alguien trata de hacerte sentir culpable. Tu salud emocional es lo más importante y merece ser tratado con respeto y amabilidad. Busca apoyo. Tomar distancia de una persona tóxica puede ser difícil y emocionalmente desgastador. Por eso, es importante buscar apoyo de amigos y familiares en los que confíes y que puedan brindarte el apoyo y el amor que necesitas. También puedes considerar la terapia para procesar tus sentimientos y aprender herramientas para lidiar con relaciones tóxicas en el futuro. En conclusión, las personas que nunca admiten su error y siempre tratan de hacerte sentir que todo es culpa tuya pueden ser una carga emocional y pueden afectar negativamente tu autoestima y bienestar emocional. Por eso, es importante tomar distancia de ellas y proteger tu salud emocional. Al establecer límites claros, comunicarte de manera efectiva y buscar apoyo, puedes aprender a lidiar con estas relaciones tóxicas y proteger tu bienestar emocional. ¿Ahora qué pasa si ya caíste en el juego de alguien que no admite sus errores y ahora te dice que eres tú quien tiene la culpa? Presta atención porque esto es lo que debes hacer. Primero debemos entender algo elemental, la manipulación psicológica es una forma de abuso emocional que puede ser muy dañina para la autoestima y el bienestar emocional de una persona. Cuando alguien te manipula para hacerte sentir culpable, puede ser difícil identificar el comportamiento tóxico y tomar medidas para proteger tu salud emocional. Sin embargo, hay pasos que puedes seguir para salir de una relación tóxica y recuperar tu autoestima y tu bienestar emocional. Identifica la manipulación, la primera etapa para salir de una relación tóxica es identificar que estás siendo manipulado. La manipulación puede tomar muchas formas, como hacerte sentir culpa o vergüenza por cosas que no son culpa tuya, hacerte creer que nadie más te querrá, o utilizar tus miedos y debilidades para controlarte. Si te sientes constantemente confundido y culposo en una relación, es posible que estés siendo manipulado. Aprende a decir, no, una vez que identifiques la manipulación, es importante aprender a decir, no, y establecer límites claros. Si alguien trata de hacerte sentir culpable o de controlarte, debes ser firme y decirle que ese comportamiento no está aceptable. Al decir, no, estás estableciendo límites claros y mostrando que no permitirás que esa persona te controle o te manipule conoce tus fortalezas, la manipulación puede afectar negativamente tu autoestima y hacerte sentir inseguro. Por eso, es importante conocer tus fortalezas y recordar que eres una persona valiosa y digna de respeto. Pasa tiempo haciendo cosas que disfrutes y rodéate de personas que te apoyen y te hagan sentir bien. Comunícate de manera clara, la comunicación es clave para salir de una relación tóxica. Habla con la persona que te manipula de manera clara y directa, explicándole cómo su comportamiento te hace sentir y cómo afecta tu vida. Es posible que esa persona no se dé cuenta de que está manipulándote o de que está causando daño. Al comunicarte de manera clara y directa, le estás dando la oportunidad de rectificar su comportamiento y de mejorar la relación. Busca apoyo. Salir de una relación tóxica puede ser un proceso emocionalmente desgastador. Por eso, es importante buscar apoyo de amigos y familiares en quienes confíes o considerar la posibilidad de hablar con un terapeuta o consejero. Un terapeuta puede ayudarte a procesar tus sentimientos, a fortalecer tu autoestima y a desarrollar estrategias saludables para lidiar con la manipulación. Haz un plan de acción. Si decides salir de la relación tóxica, es importante hacer un plan de acción. Este plan debe incluir medidas para proteger tu seguridad emocional y física, como establecer límites claros, evitar el contacto con la persona que te manipula y rodearte de apoyo positivo. Mantén la perspectiva. Finalmente, es importante mantener la perspectiva y recordar que la manipulación no es tu culpa. La persona que te manipula es responsable de su comportamiento, no tú. Mantén tu autoestima y tu confianza en ti mismo al centrarte en tus fortalezas y en lo que tienes que ofrecer. La manipulación psicológica puede ser muy dañina para la autoestima y el bienestar emocional de una persona. Sin embargo, hay pasos que puedes seguir para salir de una relación tóxica y recuperar tu autoestima y tu bienestar emocional. Estos incluyen identificar la manipulación, aprender a decir no, conocer tus fortalezas, comunicarte de manera clara, buscar apoyo, hacer un plan de acción y mantener la perspectiva. Con el tiempo y el trabajo duro, puedes superar la manipulación y construir una vida llena de amor y respeto propio. Para terminar, algo que te resultará súper útil, es que para que evites que estas personas te lastimen, y en efecto, te hagan sentir culpable, debes cultivar tu amor propio. Así aprovecho para darte unos consejos útiles para desarrollar un amor propio a prueba de gente tóxica. El desarrollo de una autoestima sólida es un aspecto clave para protegerse de las personas tóxicas y sus intentos de manipulación. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a fortalecer tu autoestima y a hacerte más resistente a la manipulación. Aprende a conocerte a ti mismo. Conocer tus fortalezas, debilidades, valores y límites es un paso fundamental para desarrollar una autoestima sólida. Trabaja en aceptarte tal y como eres y en valorar tus logros y tus fracasos. Practica la autoaceptación. La autoaceptación es la capacidad de aceptar y amar a uno mismo tal y como se es. Practicar la autoaceptación te ayudará a ser más resistente a la crítica y a la manipulación de otras personas. Establece límites claros. Establecer límites claros te ayudará a proteger tu espacio personal y a mantener un equilibrio saludable en tus relaciones. Aprende a decir no cuando te sientas incómodo o desprotegido. Comunícate de manera efectiva. La comunicación efectiva es esencial para proteger tu autoestima y tu bienestar emocional. Aprende a expresar tus pensamientos y sentimientos.